Aquí tenemos los FreeBots 4. Ya hemos visto los FreeBots Pro y algunos otros. Les debo decir que este es un falso unboxing porque ya los había sacado a la caja y los había estado probando. Algo que les quería mostrar es que la caja es o el estuche es muy interesante pero eh, es un imán para el mugre, las motas y demás. Seguramente cuando los abran ustedes van a ver una similitud con otros audífonos del mercado ya hablaremos de eso pero les vamos a contar qué más viene en la caja como pueden ver está el cable de USB-C a USB-A y esta cajita que tiene la documentación en varios idiomas como lo pueden ver acá Temas de salud para poderlos usar de una forma que no vaya a generar daño alguno. Y la tarjeta de la garantía. Esos son los componentes que hay en la caja de los FreeBots 4. Vamos a sacarlos de la caja. Como pueden ver, tienen su similitud bastante fuerte con los AirPods de primera generación. En donde... Aquí se ve la diferencia, esta curva tan pronunciada de los Airpods es un poco diferente a nivel de los Freebots 4. Y como pueden ver, estos tienen cancelación de ruido, los Airpods de primera no. Y ahora si los comparamos con el modelo un poco más Pro, que son los Freebots Pro, desde el mismo estuche son un poco diferentes además aquí podemos ver que tenemos las tan amadas siliconas que ayudan no solo con la cancelación eh, pues pasiva sino también con el ajuste que pueden tener en el oído estos audífonos pero pues no se puede tener todo obviamente los Pro cuestan más que los FreeBuds 4 ahora como bien sabemos, estos tienen tres micrófonos precisamente para mejorar la cancelación activa de ruido y también para eh, obtener un mejor sonido. En el interior de estas cápsulas tan pequeñas está el procesador Kirin A1 y también hay un driver de 14.3 milímetros, lo cual hace que el sonido sea bastante bueno. Ahora vamos a ver un poco sobre el peso de los auriculares, porque es algo que generalmente nos preguntan: ¿bueno, y cuánto pesan? 4 gramos. ¿Cuánto pesa la cama, la caja? 39 gramos. ¿Y cuánto pesa todo al tenerlo junto? 47 gramos. Está bastante bien. Es algo que en las pruebas que hemos tenido, cuando uno los lleva, no incomodan y hacen un buen trabajo. ¿Qué le falta? Bueno, pues tenemos acá USB-C para carga rápida, además con 15 minutos logramos hasta 2.5 horas de carga, lo cual es bastante bueno. No tiene carga inalámbrica, pero pues no es algo que seguramente esta gama del mercado vaya a trasnocharle. Bueno, aquí estamos en la aplicación de AI Life como pueden ver, tenemos los FreeBots 4, que es el último lanzamiento de Huawei, están conectados, nos muestra qué tanta batería tiene cada uno de los FreeBots y en el momento de abrir la caja, pues seguramente también nos mostrará qué tanto tiene la caja, cuando los tengamos ahí puestos. Ahora, como pueden ver, está conectados a un dispositivo, que es el Mate 30 Pro, pero también los he conectado anteriormente a otros, como el MacBook Pro. activar o desactivar la cancelación. de Y una vez está activada, podemos ver los modos. Uno que es para lugares con poco ruido y otro es para lugares muy ruidosos. Además, podemos activar otras opciones, como la mejora de la voz, ¿sí?, Crear nuestro propio perfil personalizado. En este caso entonces podemos hacer todas las pruebas. Y eh, aplicarlo para las llamadas o para los dispositivos multimedia. En este caso lo voy a dejar en el predeterminado. Puedo ver la calidad de sonido. Efectivamente para tener llamadas HD. Para captar la voz o captar el entorno. En este caso me interesa más la voz. Y para ajustar los graves y agudos. Otra de las cosas bien interesantes es el control por gestos, en donde puedo ejecutar una acción, como por ejemplo reproducir y pausar, haciendo dos veces el clic, o el popular mantener presionado, o para subir y bajar el volumen, deslizar, lo cual es bastante novedoso. Puedo hacerlo sonar en el momento en que se me pierden, no lo voy a hacer ahorita porque suena muy duro y lo que suena es el auricular como tal, Puedo hacer que reproduzca un sonido independiente si se me perdió el izquierdo o el derecho. Y puedo tener otros ajustes como por ejemplo que detecte inteligentemente si lo tengo puesto o no para continuar reproduciendo la música. Y otra de las cosas chéveres es que en la medida en que van sacando nuevas opciones los puedo ir actualizando. Próximamente vamos a estar probando qué tal funcionan en ambientes externos, dado que Huawei habla de una cancelación de ruido activa 2.0 o sea mejorada además de un buen confort sí efectivamente son li son livianos y de una calidad de sonido bastante interesante así que ya lo vamos a estar aquí viendo. estamos probando los FreeBuds 4 de Huawei y como pueden ver está pasando un avión así que es el momento ideal precisamente y allá lo ven va para allá ¿Sí? es el momento ideal para prender la cancelación de ruido activa listo ya quedó y si se dieron cuenta la función táctil está bastante interesante puedo inclusive arrastrar para subir y bajar el volumen y algo que vamos a hacer es simular tráfico entonces vamos a volver a quitar el la cancelación de ruido activa listo aquí ya se fue y ahora vamos a poner un sonido de, de tráfico vamos a simularlo entonces aquí estamos cerca de la fuente del de, de sonido de tráfico y no tenemos la cancelación de ruido activa así que vamos a proceder a activarla Listo, ya la activamos, ustedes me dirán si se oye o no. Y la otra cosa que vamos a hacer es, vamos a alejarnos un poco de la fuente del sonido, a ver si va mejorando o no. Ahora debo decirles que estoy en exteriores y es posible que se oiga un poco de ruido ambiente, porque hay viento y demás. Así que ahora la vamos a quitar. Ustedes me dirán si se alcanza a oír el ruido o no. Y la vamos a volver a poner precisamente. Vamos a activar la cancelación de ruido. Entonces, esta es la prueba más rápida de la cancelación de ruido activa 2.0. Ahora estamos oyendo un video de Texetera de fondo. Y eh, seguramente, pues es como una conversación y demás, estamos cerca de la fuente del ruido así que vamos a activar nuevamente la cancelación de ruido activa ustedes me dirán si se oye o no se oye y algo que vamos a hacer también es subirle un poco al volumen así que Vamos a ver como si eh, efectivamente en la situación estuviéramos cerca a una conversación y la gente empieza a hablar cada vez más duro, aquí estamos subiendo subiendo, subiendo, subiendo, subiendo y esta es una de las pruebas más duras de cancelación de ruido. Ahora le vamos a empezar a bajar, ustedes me dirán si efectivamente funciona, la dejamos en la mitad y vamos a volver a quitar la cancelación de ruido para que ustedes vean la diferencia. Van a notar la diferencia son entonces ustedes me dirán se oye o no se oye como si estuviera la conversación al lado Hola. bueno después de probar los FreeBots 4 a secas sin is ni nada podemos decir que son unos audífonos inalámbricos bluetooth que tienen la versión 5.2 bastante buena que ayuda a ahorrar batería y a nivel de el uso se pueden lograr casi 4 horas de uso siempre y cuando no se tenga la cancelación activa prendida como lo vimos en otras pruebas tienen los dos toques el toque sostenido y también se puede arrastrar para subir y bajar el volumen lo cual es bien interesante para esta gama del mercado qué cosas se puede mejorar si sí, la cancelación activa de ruido eh, es un poco débil entonces, pues, seguramente mucho ruido se va a filtrar a la llamada. En mi caso, me hizo falta la silicona para el ajuste y también para mejorar la cancelación pasiva, por lo que eh, termina tapando el canal auditivo para que no entren ruidos extra. Y también, algo que se puede sentir es que a veces el sonido no es lo suficientemente duro. O sea, puede llegar a ser... Un poco plano, pero eso se puede ajustar desde la aplicación de AI Life. A nivel de videojuegos, funcionan bien. Eh, la marca habla de 90 milisegundos, siempre y cuando se estén usando dispositivos con Harmony OS y de una latencia un poco mayor con dispositivos de otro tipo. En general es un buen retorno de la inversión, no se puede esperar que tenga el mismo rendimiento de los hermanos mayores como por ejemplo los FreeBots Pro o los, eh, o los otros grandotes pero eh, para el día a día para caminar para tomar llamadas y, y hasta para jugar son una muy buena opción los FreeBots 4